Voy a ofrecer un punto de vista un poquito distinto de lo que se ha visto hasta ahora. Eh, los que han estado hablando hasta ahora pues son eh, fabricantes bien de vehículos, bien de equipos, de primer equipo, aftermarket y sin entrar a, a discutir sus intereses eh, muy honorables, eh, evidentemente su negocio es vender. El punto de vista que vamos a, a exponer ahora como centro de investigación iremos centrando qué tipo de centro de investigación somos o dentro de qué grupos de centro de investigación nos, nos eh, podemos colocar. No tanto estamos interesados en si venden mucho o venden poco, sino las verdaderas ventajas de seguridad que nos puede aportar cualquiera de estos sistemas. ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo un poco porque eh, quiero destacar desde el principio el espíritu crítico que tenemos con todos estos sistemas, desde el punto de vista de eh, nos gustan, les vemos útiles, pero queremos saber realmente su utilidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir viendo un poco los objetivos de los centros de investigación en relativo a estas nuevas tecnologías. ¿Qué tipos de centros de investigación? Puesto que veremos que hay distintos intereses o distintos objetivos por distintos grupos de investigación. Y finalizaremos viendo un poco. ¿Qué tendremos que hacer para, eh, o qué criterios tendremos que seguir para analizar y evaluar todos estos nuevos sistemas de seguridad? En lo que estamos en la jornada de hoy son principalmente sistemas de asistencia y ayuda al conductor. ¿De acuerdo? Los objetivos de un, punto, de, de, de un centro de investigación deben ser evaluar desde un punto de vista objetivo. Es decir, eh, nos tenemos que abstraer un poco del tema económico. Del tema eh, ventas, del tema mmm, comercial, ¿de acuerdo? Independiente. Independiente sobre todo de quién lo produce. Como centro de investigación tendremos que dar un enfoque técnico y científico. Es decir, eh, las pruebas, eh, todos los ensayos que se hagan, tienen que intentar ser lo más eh, serios y medibles posibles. Y crítico. Crítico desde el punto de vista de. Mmm, todos los sistemas se supone que son buenos, eh, todos los sistemas van a aportar ventajas, pero tenemos que ver realmente qué ventajas y materializar qué ventajas son las que nos aportan. ¿de acuerdo? Sí. La idea es evaluar la efectividad real de los sistemas. ¿Con qué finalidad? Pues evidentemente con promover la incorporación de los sistemas que demuestren ser efectivos. Dentro de la gran cantidad de siglas e inventos que, por ejemplo, hemos visto en Mercedes, clase S, eso puede ser todo, tres abecedarios seguidos los que nos encontraríamos allí, y unos serán más útiles y otros menos útiles. ¿De qué dependerá esa utilidad? ¿De dónde utilicemos el coche? Es decir, insistiré en que no todos los sistemas van a demostrar la misma utilidad dependiendo de quién y dónde conduzca. En cuanto a los centros de investigación, vamos a hacer dos, una distinción, aunque en algunos casos veremos que muchos de los miembros o muchos de los participantes son comunes, puesto que tienen intereses comunes. Unos enfocados a los, eh, los que se han agrupado ahora mismo del Global Encap, en los cuales pues, encontramos todos los distintos eh, organizaciones que se han agrupado para evaluar la seguridad de los nuevos vehículos en los distintos espacios económicos en las distintas regiones. A día de hoy excepto en África, en cualquier otro de los espacios económicos que existen en el mundo, ya existen programas que evalúan la seguridad de los vehículos puestos en el mercado. Incluso en espacios económicos en los cuales no existen regulaciones. ¿de acuerdo? En muchos países de Latinoamérica no existen las regulaciones, las homologaciones que conocemos aquí. Están un poco un mercado más mm, suelto, vamos a decirlo. Pero no obstante, sí que existen... Eh, ya asociaciones, organizaciones que se dedican a evaluar eh, la seguridad de los nuevos vehículos puestos a la venta. De acuerdo? Todo este tipo de, de, de agrupaciones de, eh, para evaluar las, la seguridad de los vehículos, todos los que forman estos Global Encap que ahora mismo ya se ha digamos, universalizado, ¿por quién van a estar promovidos? Pues vienen a estar promovidos habitualmente por asociaciones de consumidores, por cruz de automóviles, organismos gubernamentales, fundaciones para la seguridad vial, ¿de acuerdo? Este es el tipo de perfil del que promueve los ENCAP, ENCAP en general, ¿de acuerdo? ¿Qué objetivos tienen? Lógicamente, promover, mediante publicidad, etcétera, la comercialización de vehículos más seguros para sus respectivos mercados. Quiero decir con esto que no todos los ENCAP son iguales. Cada uno está centrado en la problemática de su Campo de actuación o de su espacio de influencia. Tienen una misión de difusión pública, es decir, eh, no es eh, el típico centro de investigación que investigue y se lo guarda, sino que eh, lo tiene que poner a la luz, ya eh, en páginas web, eh, difusión pública de resultados, con el fin de influir. O sea, es, son grupos de investigación que su objetivo es influir en las decisiones de compra, ¿de acuerdo? están especialmente centrados en la seguridad de las personas, tanto ocupantes como otros usuarios de la vía. Tenemos un objetivo muy claro que tienen, es seguridad de las personas y que todos los vehículos, a ser posible, lo incorporen. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues están realizando ensayos similares a los que exige la legislación en aquellos espacios que existen, y generalmente son más exigentes, es decir, eh, un vehículo en Europa pues tiene, para su comercialización tiene que estar homologado, muy bien. Los requisitos que en el caso de Europa hace Euro NCAP, los que son similares a la homologación, son de hecho más estrictos. Y además, una cosa adicional eh, que eh, puede tener su efecto beneficioso en lo que es el, el, el mercado, en los compradores, es un sistema de puntuación. A diferencia de la homologación, la homologación es pasa o no pasa, está homologado o no está homologado. Y uno puede eh, cumplir los requisitos de homologación con un 5, raspau o con un sobresaliente, pero le van a dar el mismo título, estás homologado. Todos estos centros, todos estos eh, sistemas de evaluación lo que te dan es nota. Es decir, ¿el coche es seguro? Sí, porque está homologado, pero ¿cómo de seguro es? ¿Y el sistema AEB de un determinado fabricante es un sistema de frenada autónoma? Sí, pero ¿cómo de efectivo es? ¿Hasta qué límite? Vamos buscando el límite, vamos a ir llegando a cómo es de bueno o malo uno respecto a los demás. Es decir, vamos a dar un criterio de decir, mira, tú a la hora de comprarte un coche tienes estos modelos y todos tienen o todos anuncian una serie de sistemas, pero que sepas que bajo nuestros criterios este es mejor que este. Ahora tú decides, pero que sepas que no es todo lo mismo. Todos los sistemas de frenado autónomo de emergencia son iguales, ¿no? Les hay mejores y les hay peores, les hay más efectivos y les hay menos efectivos. La misión de los, los, este tipo de centros de investigación es determinar ese, ese criterio, de es poner el límite y decir, los que lo hagan de esta manera tendrán cinco estrellas y los otros sí lo tienen, pero solo tienen cuatro, o solo tienen tres, o este sistema es anunciado pero no es efectivo. Una cosa es anunciarlo y otra cosa es que funcione. Por otro lado, y ya centrándonos en, en, en nuestro trabajo, en lo que CESBIMAP puede hacer, existen otros centros de investigación agrupados dentro de lo que se llama el RECAR, el Research Council of Automobile Repairs, que también está extendido por todos los mismos espacios económicos que puedan estar los cap pero eh, a diferencia de... Eh, de los ENCAP hay una, una cosa que les eh, caracteriza y es que están ligados y promovidos por compañías de seguros, públicas o privadas. Depende de los países, pues son públicas o en otros, como aquí en España, son compañías privadas. En muchos casos van a coincidir en objetivos e intereses, pero va a haber algún hecho diferenciador. El principal objetivo es estudiarla. Seguridad, evidentemente, la dañabilidad y la reparabilidad de los vehículos comercializados. En los en CAP lo que importa es que el coche sea seguro. A cualquier precio, yo no pregunto cuánto vale, ni cuánto vale ni cuánto cuesta repararlo. Simplemente que sea seguro. Eh, bajando ya al terreno normal de la gente corriente, pues eh, tenemos que ver que además de ser seguro, pues sea una cosa asumible, asumible en un momento determinado. de acuerdo otro de los objetivos que va a tener todos los centros que forman esta asociación es mejorar las condiciones de reparabilidad de los vehículos. Es decir, los vehículos hay que usarlos y no todos los días tenemos accidentes que nos vayamos a matar. Hay muchos días que tenemos accidentes normales, de los que tenemos un golpe. Bueno, pues su misión es intentar que esas reparaciones sean fáciles y baratas. Respecto a los resultados de su investigación, pues depende. En unos casos será una difusión pública o, en otro caso, será una difusión restringida. Habrá investigaciones que eh, se destinen únicamente a las compañías de seguros o a la compañía de seguros que les sustenta con el fin de tener una ventaja competitiva desde el punto de vista de saber qué es lo que estamos asegurando. Evidentemente está centrada la seguridad de las personas, pero también tienen en cuenta el resto de costes. es decir. Eh, para quien promueve este tipo de centros, y este tipo de investigaciones, le preocupa, evidentemente, la seguridad de las personas, pero la vida de un vehículo tiene más cosas. También hay que saber cuánto cuesta repararlo. Es decir, una compañía de seguros tendrá que tener en cuenta los daños personales y tendrá que tener en cuenta los daños materiales. Ambas cosas son importantes. Los ensayos que se realicen pues, van a ser en muchos casos específicos en función de estos objetivos particulares, es decir, no van a ser el mismo tipo de ensayos. Eh, muchos, lo normal que todos vemos en la tele y tal, los ensayos de Euro NCAP a 50-64 kilómetros por hora y vemos si el señor sobrevive o no sobrevive, pues es eso, un ensayo de seguridad para ver la supervivencia de las personas. En, en caso de CESBIMAP hacemos ensayos, crash test, a otro, en otras condiciones para ver la reparabilidad del vehículo. El vehículo está homologado y además tiene 5 estrellas en CAP, sí. Y esto en el día a día, en el golpe normalito, en el que no me causa lesiones personales, ¿qué ocurre con él? Y otro de los objetivos es analizar ese coste-beneficio de las nuevas tecnologías. Lógicamente el baremo o la balanza se va moviendo, se va moviendo en el tiempo. Es decir, cuando sale un invento y lo tiene un fabricante y en un determinado modelo, el coste suele ser muy alto. A medida que se populariza, la, la economía de escala hace que todo vaya bajando. Entonces, en lo que hoy podemos decir, esto, bueno, tengo mis dudas, es muy caro, dentro de diez años diré, bueno, es que esto no tiene ningún problema, es una cosa totalmente asumible, es una cuestión de difusión. Al final, cuanto, más, cuanto en mayor medida se incorpore, los costes materiales van a ir reduciéndose. ¿De acuerdo? Bien, a la hora de, eh, de hacer este análisis de, de, de un sistema nuevo que aparece, porque al final tenemos que estar siempre con los ojos abiertos y ver qué es lo que ocurre, qué es lo que, por dónde va el mercado, qué es lo que está saliendo, cómo nos va a influir, eso va a tener una repercusión o no va a tener una repercusión. Entonces seguimos más o menos un proceso en el cual, ahora iremos viendo. Primero hacemos un estudio de qué es esto, para qué vale, para qué el que lo ha inventado piensa que vale, ¿de acuerdo? que a veces no siempre es lo mismo para lo que realmente vale. Tenemos que ver cómo influye, eh, en qué caso se va, se va a ver eh, implicado. Luego ya una vez que tengamos claro eso, tendremos, iremos viendo ahora que diseñar o ver cómo vamos a probarlo. Eh, hay que ser un poquito serios a la hora de decir en qué condiciones lo voy a probar. Y finalmente, y eso es una cosa que a lo mejor los centros a los que pertenece, o el grupo de centros a los que pertenece CESBIMAP y el resto de participantes, tienen esa información, que no la información, eh, digamos, pública o que se difunde, es ver la efectividad real y la repercusión que ha tenido eso en los accidentes. Accidentes, desde un punto de vista gubernamental, son muertos. Desde un punto de vista más amplio son accidentes, colisiones entre vehículos o entre vehículos y otros usuarios de la vía. No necesariamente muertos, ¿de acuerdo? sino accidentes. En cuanto al estudio y el análisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primeramente, conocimiento profundo de qué hacen esos sistemas y cómo funcionan. Tenemos que saber cómo y cuándo funcionan. Y tenemos que saber también cómo y cuándo no funcionan. Entonces, eh, cuando hablaba Mercedes decía, los sistemas tienen limitaciones, yo quiero saber esas limitaciones, yo necesito saber esas limitaciones para saber en el amplio abanico de accidentes o de situaciones de riesgo que se pueden presentar, en cuáles van a ser efectivas y en cuáles no, ¿de acuerdo? De ahí que no todos los sistemas de seguridad tengamos que darles la misma importancia o la misma trascendencia. Habrá algunos que, por el número de veces que se va a presentar ese tipo de siniestro y por la efectividad del sistema y cómo lo detecta, será muy, muy práctico, muy efectivo. Y otros que, debido a las limitaciones que toda tecnología tiene, no va a tener tanta, tanta trascendencia. ¿De acuerdo? Habrá que conocer si es un sistema que está siempre operativo o es a voluntad del conductor a la hora de decir ¿esto es bueno o malo? El ABS todo el mundo entiende que es un sistema fantástico, que evita colisiones, que te ayuda a frenar, pero no se desconecta. Lo tienes, lo tienes siempre, lo está funcionando siempre. ¿Y sería igual de efectivo si dejáramos a voluntad del conductor que eso funcionase o no funcionase? pues en el día a día no sería tan efectivo, porque habrá mucha gente que lo haya quitado, con lo cual un avance tecnológico de seguridad deja de tener su efectividad porque queda en manos del conductor. Entonces, el ver si una cosa es, digamos, siempre operativa o no es siempre operativa, va a influir en, en, el, en la efectividad real demostrada. Es decir, no es que el invento no funcione, sino que en el día a día, con el uso de la gente, va a tener una distinta efectividad. Y luego la facilidad de uso. Esto es un, un reto para cualquier fabricante, el intentar hacer algo que además de que funcione, sea asimilable por quien lo tiene que utilizar. Es decir, ahí puede haber inventos que pudieran ser muy, eh, muy efectivos, pero que requerirían un aprendizaje por parte del usuario que no va a ser práctico. Es decir, eh, tienen que ser cosas fáciles y sencillas de utilizar. Continuando con ese estudio digamos, previo, es decir, de este, este invento, este eh, nuevo eh, avance en seguridad, ¿qué beneficios va a tener la reducción de siniestros? Pero ojo, reducción de siniestros específicos de cada zona y cuando me refiero a cada zona me refiero en qué país, con qué infraestructura, con qué orografía, con qué climatología, porque a lo mejor determinados sistemas son muy buenos en un determinado entorno pero no tienen tanta eficacia en otros determinados entornos. Entonces, la razón de que a lo largo y ancho de este mundo haya muchos centros de investigación haciendo lo mismo, no es exactamente lo mismo, sino que cada uno mira a su problema. En España, pues miraremos al problema de España. En el Reino Unido mirarán al problema del Reino Unido y no tienen por qué ser iguales. Pese a que las legislaciones son similares, incluso en espacios económicos como pasa la Unión Europea, cada país puede tener su problemática, ¿de acuerdo? debido por ejemplo, a la climatología o la orografía o a la, las infraestructuras, las vías como estén. Es decir, un sistema de alerta de cambio de carril en una zona rural en las que no tiene marcas la vía, pues sí, el sistema es bueno, pero en esa zona no tiene ningún interés. Es decir, ¿Va a reducir algún accidente? No, porque como no hay infraestructura no me vale para nada. De ahí la necesidad de evaluar la efectividad de los sistemas donde se van a utilizar. Por otro lado, conocer la frecuencia y gravedad de los accidentes que se pretenden reducir. Las compañías de seguro, afortunadamente, pues, disponen de mucha desinformación, de saber cuál es la frecuencia de los accidentes y qué tipo de accidentes hay. Y no me refiero a los grandes accidentes de la Dirección General de Tráfico, sino en el día a día, los normalitos, vamos a decir. Tenemos que contrastar si el avance en seguridad pretende cubrir un tipo de accidente de mucha frecuencia o una cosa un poco excepcional. Te voy a inventar un sistema para prevenir la caída de meteoritos sobre el techo del coche. Esto te va a salvar la vida, por supuesto. Y la frecuencia de ese tipo de accidentes, pues casi ninguna. Bueno, pues el sistema en sí es bueno, pero de qué me está protegiendo? De algo muy inusual, ¿de acuerdo? Y otra cosa a tener en cuenta es decir, vale, hemos estado viendo en todas las presentaciones previas que la forma de conocer el entorno del vehículo, que es donde se está moviendo, es a través de colocar en el coche sensores, cosas, cosas que me, que me lean, que me midan, que me vean. ¿De acuerdo? ¿Dónde van colocadas? Lo habéis visto, los paragolpes. ¿Para qué están los paragolpes? golpes. En las lunas. Las lunas se rompen muy habitualmente, es decir, hay tecnologías que requieren de una serie de sensores que van instalados en unas zonas, digamos, vulnerables. ¿Qué repercusión tiene eso en el día a día? No digo para salvar una vida, digo en el día a día. Eso es lo que hay que valorar también. Es decir, es un gran invento, sí. ¿Y eso cuánto cuesta? A la hora de diseñar los ensayos, eh, pues ese es un poco, eh, y ahí es donde estamos ahora mismo, eh, no es tan sencillo. Primero, porque necesitas conocer muy bien cómo funciona el sistema que quieres probar. No es lo mismo diseñar un sistema de ensayo para un, de un sistema de detección de peatones por radar que por visión artificial. No tiene nada que ver. Puedes llegar a la conclusión de que un sistema no funciona y es que el, la simulación que has generado no era la adecuada. Es decir, no funciona. Igual bueno, Necesitas conocer qué tecnología vas a ensayar para saber cómo tienes que simular. Y además tienes que eh, simular esa realidad en distintos escenarios. Hay que ser también un poquito crítico a la hora de establecer los escenarios. Mm, a veces muchas demostraciones se hacen en unas condiciones eh, fantásticas e ideales. Que nada más verlo te das cuenta que dice, eso no es como yo conduzco. Yo quiero probarlo en la situación lo más real posible. Es decir, para todos igual, sí, pero más real. Eh, a día de hoy, muchos de los ensayos que se están haciendo, incluso a nivel de Euro eh, para sistemas de ayuda al conductor, cuando tú eh, re relees cuáles son los requisitos y las, el, el, las condiciones de contorno del ensayo, ves que dices, en mi vida he podido conducir yo en unas situaciones tan buenas, y ahí funciona. Pero Yo quiero que me funcione en mi calle, con luz artificial, con una calle estrecha de tres metros y que además eh, hay coches aparcados. Y ahí también funciona, porque ese es el día a día, no es una prueba en un aeródromo con campo abierto, sino que la situación real es ahí. Ese es el, un poco quien eh, los centros de investigación tenemos un poco que ser un poco críticos a la hora de decir en qué condiciones queremos ensayar las cosas. Por supuesto, como cualquier ensayo, Debe ser medible y repetible, con lo cual hay que definir muy clarita, muy claramente cómo quiero hacer las cosas. Y otra cosa importante tiene que ser económicamente viable, es decir, eh, a ser posible que no sean ensayos destructivos y que los costes y tiempos de llevarlos a cabo sean asumibles. Eh, de hecho, por ejemplo, en todo el, todos los sistemas de asistencia a la frenada de emergencia, los targets, los, eh, las dianas, los objetivos contra los que se impacta, son soft, son blanditos, para poder utilizar el mismo el mismo dummy y el mismo coche varias veces, porque si no, digamos que sería más cara los ensayos que construirlo. Entonces, es otro, otro hándicap a la hora de, de hacer un ensayo, es decir, tiene que ser viable, económicamente viable hacerlo. Siguiente paso, tendremos que establecer qué entendemos nosotros por aceptación y rechazo, o una clasificación. Es decir, hay que sentarse y decir, bueno, ¿qué es para mí el bueno o la perfección? En un momento dado... Y en eso, afortunadamente, tanto los sistemas en CAP como los centros de investigación estamos vivos. Eh, lo que era bueno hace 10 años hoy es ordinario. Eh, eso lo habréis observado, por ejemplo, en las clasificaciones Euro en CAP. Un Euro en CAP 2009 no tiene 5 estrellas 2009, no tiene nada que ver con un 5 estrellas 2014. Nada, no tiene nada que ver. Incluso a nivel de legislación, el que ahora se valore, por ejemplo, que un coche tenga SP. Digo, ¿Cómo que vas a valorar una cosa que en la Unión Europea o lo tienes o no lo puedes comercializar? Es decir, lo que es obligatorio, digamos que no hay que valorarlo. Hay que valorar el, el esfuerzo que puede hacer un fabricante por tener innovaciones. Lo que es obligatorio, bueno, ¿por qué? también podemos plantearnos por qué ha llegado a ser obligatorio. Pues porque alguien ha presionado, alguien ha hecho lobby para decir, oye, esto es bueno y queremos que lo tengan. ¿De acuerdo? Entonces hay que establecer ese criterio de aceptación y veces un criterio vivo, móvil en el tiempo y adaptándose al estado del arte. Habrá que realizar los ensayos y luego habrá que hacer esa evaluación y difusión, pública o restringida, como decía antes. Depende de eh, quién sea tu patrocinador, pues eh, podrá ser una difusión pública con el fin de promover de manera general para toda la sociedad una cosa que hemos encontrado como buena o guardártelo y tener como tu know-how y tu ventaja competitiva el saber algo que otro no sabe. Pero eso ya depende del interés de cada uno. Y luego la parte importante, que es reevaluar, es decir, eh, fijarnos en qué trascendencia ha tenido. Unas veces estas reevaluaciones se pueden hacer, como han comentado, a través de pilotos, o otras veces a nivel de eh, ver un invento, un avance en seguridad que se ha implantado, que tú tienes eh, tus vehículos asegurados y ves, puedes comparar vehículos que lo tenían con vehículos que no lo tenían, pero ya en el día a día y ver realmente si eso ha tenido un, una trascendencia. Y como decía, aquí eh, CESBIMAP o otros centros eh, de similares características cuentan con la ventaja de poder evaluar los siniestros todos y los reales, a diferencia de otros datos estadísticos que son grandes siniestros y a lo mejor grandes siniestros, bueno pues hay un número determinado, pero siniestros normales de los de todos los días hay muchísimos más también podremos conocer cómo ha penetrado en el mercado. Hace antes del, Después del verano creo que se presentó el informe ISPA, que es un informe que te evalúa el índice por así decir, de penetración de determinados sistemas de seguridad en el mercado. No es lo que el fabricante ofrece, sino es lo que la gente compra. El impacto que realmente ha tenido ese sistema de seguridad en el mercado. Porque un fabricante puede incorporar de serie o en opción una serie de sistemas pero resulta que eso no se traduce en una un reflejo en el mercado de que los coches lo tengan por lo que decíamos, no es que prefiero ponerle la llanta de aluminio y un cargador o un DVD para que me lo vean los niños y que no me lleve eso otro, pero sí si es que cuesta lo mismo ya, pero el capricho de la gente al final eh, también es un, un, una tarea por parte de las administraciones, por parte de los grupos eh, de tipo ENCAP o, como pueda ser CESBIMAP, fundaciones, etcétera, etcétera, de intentar promover eh, sin obligar a nadie a decir oye, que entre una tapicería de cuero y un asistente de cambio de carril, eh, te aseguro que es, más, más, es mejor, a la larga va a ser mejor el asistente de cambio de carril, aunque el asiento no sea tan bonito, ¿de acuerdo? Pero es un trabajo un poco de, de toda la sociedad. Por otro lado, habrá que evaluar también la disminución, mantenimiento o aumento, ojo, de la siniestralidad en los vehículos equipados con nuevas tecnologías. Eh, no todo lo que eh, se inventa con muy buena intención tiene el mismo resultado. Ya hay estudios, por ejemplo, de uno de los miembros de los, dos, de los dos grupos de trabajo por así que he presentado, tanto de los ENCAP como del RECAR, que es el IHS americano, que ha llegado a la conclusión que no todos los inventos han tenido la verdadera reducción en la siniestralidad. Hay algunos de los inventos que no, no es lo que se esperaba. Bueno, esa revaluación es necesaria, bien para mejorar o bien para olvidar. Es decir, pues este invento parecía bueno, pero no tiene una reducción. No, no tiene un, un impacto en la, en la siniestralidad positivo. Con lo cual, o lo mejoro o lo olvido, porque no, no aporta, ¿de acuerdo? Y también una evaluación de disminución o aumento, ojo, de los costes económicos en los vehículos equipados con las nuevas tecnologías. Eh, un ejemplo, para que me entendáis todos. Ni yo ni creo que nadie de los que estemos aquí dudará que un sistema de eh, detección de peatones o un sistema de alerta de cambio de carril o un sistema de frena de autónoma de emergencia es algo bueno, pero lo que también convendréis conmigo es que, si ese sistema, por ejemplo, como hay muchos, me llevan un dispositivo colocado en el parabrisas y que yo sepa, ese sistema no evita la rotura del parabrisas y el parabrisas, pues raro es el que no ha cambiado uno, dos o tres o cuatro a lo largo de la vida de su vehículo cuando yo cambio el parabrisas, antes costaba X y ahora por tener eso que sí que me está aportando una serie de ventajas, pero por tener eso supone que el parabrisas es más caro, que la mano de obra es especializada y que lleva un tiempo adicional, porque eso hay que calibrarlo y tal. Total, que se estamos hablando a día de hoy, repito, de números reales podemos estar pasando de 1000 a 1500 euros una luna. Eso es un 50% más de una cosa muy frecuente, porque yo no suelo atropellar a nadie, pero lunas no os quiero contar las que he cambiado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay que ver y valorar y poner en la balanza, ojo, ese coste y los beneficios, por supuesto. Hay que valorar también los beneficios y asumir, decir, oye, pero es que en esos mismos coches he reducido la siniestralidad de otro tipo de accidentes tanto y me compensa. Pero eso es un análisis que hay que hacer a posteriori una vez que está puesto en el mercado. Primero hay que arriesgarse en promocionarlo, pero luego no hay que olvidarse el ir a ver. Realmente, ¿qué repercusiones ha tenido? Y ya digo, y en muchos casos, si esos inventos han sido asimilados por el mercado, han sido asimilados por los conductores y han tenido el efecto de beneficio que se esperaba de ellos, o si el beneficio esperado compensa los costes sobre costes que pueda tener. En algunos casos ya se ha llegado a la conclusión, o al menos de momento, que no es tanto el esperado. Lógicamente, cuanto mayor sea la población estudiada, cuanto mayor sea la difusión, mejores y más válidos datos tendremos a ese respecto. Y no os cuento nada más. ¿de acuerdo? Esa es un poco la, la visión un poco más crítica del, de todos estos sistemas desde un punto de vista de un centro de investigación, lógicamente, soportado por una compañía de seguros.